Yo soy Clara Sosa. Mi, mi nombre completo es Clara Niña Sosa Navarro. Eh, ahora tengo 56 años. Acabo de cumplir. Hace 15 años que estoy en la docencia. Gracias a las invitaciones que yo recibí en, en la capilla, que se hizo una charla de Habita para la Humanidad, yo participé, hice mi solicitud y me salió. Eh, yo mandé cambiar todo la estructura, más bien así dentro de nuevo. Mi, mi azulejo que ya era del antaño, ¿verdad? el piso también la misma cosa y ahora me, me cambiaron todito, me pusieron de lujo, mi baño es espectacular, <ríe> todas las veces ya como que decía ya se rompía todo mi piso y ahora está espectacular, ¿verdad? cuando tiene el piso bien hecho el azulejo bien hecho, se mantiene más limpio, es más lindo, se cuida más, ¿verdad? Y por supuesto que te da una calidad de vida mucho mejor, ¿verdad? Porque te, te ofrece más salud. Yo soy una persona que le inculco mucho a mis hijas la responsabilidad. Yo tengo tres hijas. Entonces, eh, cuando yo hice el... La pre, inclusive la primera solicitud de Habitat era con el compromiso de que nos apoyamos todo y pagamos todo juntos. ¿Por qué? A lo mejor le va a servir saber para a otras personas. Y ese fue nuestro compromiso y así lo cumplimos. Gracias a Dios tenemos algo, tenemos un, un, un trabajo y nunca le hemos fallado a Habitat así como habitar. Nos falló a nosotros todo. Si uno tiene un lugar saludable, pues es lo máximo que puede tener, ¿verdad? Entonces yo siempre doy testimonio de eso, de que habita sí ayuda y que le da facilidad a la gente.